En el BBVA Open Internacional de Valencia contamos con el mejor talento femenino del tenis internacional, el esfuerzo, la dedicación y la pasión en la pista son las claves para poder dar lo mejor de nosotras mismas. Esta entrega requiere cuidar nuestro descanso todos los días del año. Yo confío en Dormitienda, la marca líder de equipos de descanso que ya está mejorando la calidad de sueño de todo un país, gracias a sus colchones y equipos de alta calidad. Tanto en el VW Open Internacional de Valencia como en Dormitienda, la sostenibilidad es un valor de base siempre presente. La gama Ecoprende en concreto ayuda a conseguir un descanso reparador y sostenible al mismo tiempo.